inteligente dijo mira si este libro tiene un nombre de autor raro eh, se va a vender mejor y fuimos donde José Israel Cuello que es un <ríe> tipo brillante y se queda José Israel, él, él, él le puso el, al título del, del autor le puso Obsinar Reibaf que su apellido es el opónimo de, de su nombre al revés uh -huh. y, él, y el juego Cuello se queda mirando el libro y dice tú te llamas Francisco Javier ya, un tipo sumamente brillante lo wow. no, descifró de una vez Brillante, brillante. dice wow. Frank, este maldito gol debe tener la misma cantidad que tiene en el estómago, la tiene en el cerebro wow. un, un, un magnífico esa época en que éramos felices e indocumentados señores, vamos a ver vamos a ver qué ustedes día. opinan de la pregunta del día, Frank tú, a ti que te gusta tanto eh, marcar gente, tornar virar y marcar, dime tú a quién tú quieres para gobernadora de San Francisco de Macorís. ¿A qué mujer propone usted para bueno. ocupar el cargo de gobernadora civil y provincial de Duarte? Escríbanos al 829-451-3381 aquí a eh, nuestro programa de mañana para que nos haga su... su no dé su impresión, no diga un nombre. Yo voy a proponer a Rosana. <risa> <risa> sí, <risa> a la mujer mía. Sea sí. sí. <risa> ameno. Sí, bueno. Bien, señores, continuamos con el contenido. Eh, precisamente de esto vamos a hablar ahora. Un posible gobernadora civil y provincial de Duarte, perfiles de probables candidatas al, al, al puesto. Por medio de un tuit, el presidente electo Luis Abinader anunció al país el pasado domingo que designará a mujeres para ocupar el cargo de la gobernación civil y provincial de las 31 provincias del país. Decisión esta que ha agregado a sectores debido a la preferencia que se le ha dado a las féminas, esta sería la segunda ocasión en que un mandatario toma la decisión. En 1966 el presidente de entonces, Joaquín Balaguer Ricardo, también designó a 26 mujeres en la misma cantidad de provincia que había en ese momento. Aunque ya se da por hecho del que será una fémina que a partir del 16 del próximo mes Asuma el cargo en la provincia de Duarte, no se tiene la certeza de quién será la funcionaria, aunque han sonado nombres extraoficial, entre ellos Xiomara Cortés, quien recientemente fue nombrada por el alcalde Siquiones de la Rosa como secretaria general del ayuntamiento. Otros nombres que se han ventilado son el de Dorina Rodríguez, quien aspiró a la diputación de esta provincia en las pasadas elecciones la ex-regidora Evelyn de la Cruz, Josefina Marte, Josefina Camilo, Aloida Pichardo, Melba Contín y entre otras. Bueno, yo pienso que quizá lo que debiéramos nosotros de analizar es el perfil de la mujer que debiera de ocupar esa posición. ¿Qué usted dice, Carolina Medina? Bien, sí, eh, totalmente. Pienso que más allá de decir o de que sea un deseo, hay que ver... Eh, las condiciones o el perfil de quien pueda eh, ocupar ese cargo, recordar a, a la maestra Lucelene Plata, quien fuera gobernadora de nuestra provincia, toda una profesional, una persona muy querida acá en San Francisco, eh, honesta y que eh, estuvo ahí, eh, ocupó ese cargo y nadie puede eh, tildarla o señalarla. Entonces, estas son de las cosas que nosotros necesitamos en estos momentos, eh, gente que pueda eh, representar, no a un grupo económico, a un grupo político, sino a todo el pueblo. O sea, en el caso de, la, de los gobernadores, en los últimos años, son las últimas gobernaciones o representantes de la misma institución eh, que hemos tenido acá en San Francisco. Uno entiende, pero la función del gobernador, ¿cuál es? ¿Qué tanta capacidad tiene de conectar o enlazar eh, cosas para su pueblo, para su ciudad, para su provincia? ¿Qué capacidad tiene para, eh, desde como representante del presidente de la república, que se logren cosas? El gobernador actual, que ya va a salir, el que estaba por él también, el antecesor, y todos los demás, vemos que cuando se han hecho solicitudes, que llegamos a los puntos, por ejemplo, de las huelgas en San Francisco de Macorís, que se reúnen con los sectores o los grupos populares, prometen, dicen que van a resolver. Por poner el ejemplo, aquí en, en Ugamba, el puente de Ugamba, eh, los gobernadores han prometido, de hecho el presidente ha prometido, Gonzalo Castillo prometió, y no se ve esa capacidad de resolución, Creo que de alguna forma y, y, eh, eh, sería interesante e importante que cambie un poquito esta imagen que se tiene, que tiene mucha gente y que en, la, en lo particular también tengo, del rol de, de las competencias y de, lo, y de lo que pueda canalizar realmente para su provincia los gobernadores, que no sea una figura decorativa, es el representante del presidente, pero que tanto lo representa eh, en lo que tiene que ver con esa conexión, provincia, eh, gobierno central, el eh, presidente, entonces como que sea más, eh, que ejecute más, que pueda lograr más cosas, sabemos no maneja recursos, que es un, sencillamente una conexión, pero hasta qué punto puede lograrse esa conexión para lograr cosas para su provincia, que nosotros digamos, no nuestro goberna nuestra gobernadora nos resolvió esta situación que teníamos en tal sector, eh, nuestra gobernadora logró que se trayera eh, tal cosa para San Francisco de Macorís. Entender como que esa figura que estará en la gobernación sea realmente una persona que logre cosas para nuestra provincia y que la gente se le pueda acercar y decir, eh, o las comunidades, tenemos esta situación un verdadero representante del pueblo, de la provincia. Eso es lo que realmente me gustaría en lo particular que nosotros podamos tener, no solo en San Francisco de Macorís, sino que eso que digo, se pueda llevar a las diferentes provincias, de que realmente un gobernador pueda tener esa capacidad de lograr cosas eh, para, su, para su pueblo, para la gobernación en la que esté. No sencillamente que sea la figura... Eh, Decorativa vamos a decir, porque si nos ponemos a ver ¿Qué, qué ha logrado los últimos gobernadores para San Francisco? Y bueno. me gustaría que nos llamen o nos escriban O ustedes sí. acá que Escríbanos me ayuden Escríbanos a nuestra, uh -huh. a nuestra eh, vía de comunicación que es el WhatsApp Adelante Fulvio Gracias doctor A ti no te vamos a, te voy a aclarar esto A ti no te vamos a pedir que menciones nombres Porque, sí. ahí lo dice, menciona algunos nombres No, como tú tienes una sí, función sí, sí. política Sí. No, eso podría ser no, y un no, Se arma y, un lío. Y que no lo puedo hacer. Por... Exactamente. No. Sí. Eh, opine, pero no sí, menciona sí. el nombre. Gracias, doctor. Está prohibido. Gracias, doctor. Gracias. <ríe> gracias. <ríe> no, se acogido, se acogido. Se le arma un lío. Se le arma Adelante, Fulvio. Adelante. Un gobernador es la figura que representa al presidente en la provincia y debe de tener muy buenas relaciones con el presidente puede accesar de una manera más fácil que otras personas y también lo ideal sería que tuviera facilidades equipos que puedan elaborar proyectos también que puedan aglomerar la sociedad de la provincia que representa y que tenga capacidad de evaluar en proyecciones lo que más le conviene para el desarrollo de la provincia. Nosotros tenemos una provincia pujante, una provincia que se distingue por su desarrollo en la agricultura, por su desarrollo en hombres de empresa, en la construcción. Y también tiene un potencial fuerte en lo que es la, el turismo ecológico, también un potencial fuerte en lo que es eh, la ciudad de la salud. Y todo esto, el gobernador debe de tener las facilidades de unir todas las piezas ...y organizar un buen vehículo que pueda caminar sobre, sobre rieles. Ahora bien, tenemos más de 50 años demandando obras y servicios en la provincia. Especialmente en el casco urbano de San Francisco de Macorís... ...hay una serie de demandas que han quedado sin satisfacer en la sociedad. Esas demandas están ahí y van a salir a flote, entonces el, la nueva gobernadora en este caso tiene que tener la agudeza, la habilidad, la inteligencia de unir estos sectores y empezar a diligenciar, a abrir puertas, a llevar a cabo esas demandas hasta los diferentes niveles de los distintos ministros que se van a establecer, tiene que tener la capacidad de poder unir eh, los congresistas de la provincia, también eh, poder influenciar en, con sus opiniones y, su, y sus representantes ante el presidente y poder tener la capacidad de incluir en el presupuesto de la provincia también, influir en eso para que se hagan las inversiones necesarias en la provincia. Es un desafío grande, fuerte, porque las necesidades, como dije, en algún momento van a salir a flote y hay que enfrentarlas y hay que hablar con la verdad, hay que luchar para que se puedan lograr, que son eh, varias, pero creo que en un gobierno bien planificado se puede trabajar con esperanza con esas eh, demandas locales y provinciales. Cómo no. Gracias a Fulvio Ureña por su intervención. Aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, amado. Televidente, Adiós. las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Compartir estas tres horas de trabajo, un placer para mí, Francis Rodríguez, y saludar y agradecer a tanta gente que ayer nos mostró su... su eh, cálido saludo, pero a la vez decía, me gusta el programa, salúdame a los demás. Bueno, Salud. gracias Francis. Eh, estamos hablando sobre sí. la próxima gobernadora, Así la posible próxima gobernadora, y eh, quién debería ser. Yo decía, bueno, vamos a hablar de perfiles antes que de nombre, Sí, porque definitivamente la, la perspectivas que ha planteado el nuevo presidente como yo he dicho, novedosa porque despeja, despeja dudas, eh, dudas y sobre todo despeja eh, especulación y que se armen presiones que a todo presidente electo le llegan. Este la ha manejado desde la comodidad del Twitter y ha mandado el mensaje para las preocupaciones de los gobernadores a nivel provincial y ha dado muestra de que su intención es que las gobernaciones estén dirigidas por mujeres o representadas por mujeres. Eso tiene mucha lectura, porque escuchaba a Fulvio de convertir a esta gobernadora que le corresponde, en el caso de la provincia de Duarte, en la gestora de necesidades perentorias que pudieran entonces abrirse un abanico de presión acerca de, de la gestión. Presión que yo creo que debemos de permitirnos que se desarrolle en base uh -huh. a un periodo que es sí, totalmente sí. distinto a todos durante la historia. Obviamente, la historia del 1918 en adelante, porque en el 1918 hubo una pandemia igual. Entonces, esto es... Una cuestión política, no tengo realmente nombres porque las mujeres ¿Eh? del PRM que pudieran ser confianza okay, okay. del okay. candidato o del presidente, no se reconocen a sí mismo. Es decir, veo que está una... No. Eh, Evelyn no es regidora todavía. No. no. Sí, Evelyn, sí, sí, sí. sí Ella salió regidora. Sí, sí, tendría sí. que entonces... Ella fue la presidenta. de la... Ella entonces tendría que hacer lo que hizo Miledis Núñez, que renunció al a la regiduría para ir sí. a, a la gobernación, eso no tiene mayores no, complicaciones no, no, no. y subiría entonces su suplente Exacto. Sí, sí, entonces sí. lo que no sabía que era PRMista era eh, ¿cómo se llama? Josefina Camilo que fue cuatro meses alcaldesa de San Francisco de Macorís en la gestión de Félix Rodríguez no lo no eh, sabía. ella dirigió el movimiento Unidos por el Cambio ah no sabía, ahora sí. me entero estuvo bien dirigido, porque mencionarla en este nombre le ha valido entonces tener un premio. Entonces, yo creo que más que todo, la sociedad franco-macorizana que ha dado el paso a cambios radicales, tanto en la municipal, congresual, como presidencial, debe unir un esfuerzo común, para agilizar cuestiones perentorias. Vuelvo y repito, aquí hace tiempo que colapsó el sistema cloacal. Aquí hace tiempo que se ha necesitado la culminación de ese hospital. Aquí hace tiempo que se requiere un desahogo de la ciudad con lo que es la circunvalación, y la carretera que conecta a San Francisco con el polo turístico del Atlántico, que sería un plan muy bien orquestado. Si nosotros fijamos muestra de calidad de vida aquí y el gobierno así lo hace, seríamos gananciosos todos. Bueno, gracias, Francis. Eh, miren, yo hablaba de perfil y le voy, me la voy a jugar. Voy a dar nombres de desde el punto de vista de mi opinión particular, eh, lo voy a tratar de hacer lo más equilibrado posible dentro de mi criterio. ¿Qué, se ne ¿Qué necesita San Francisco y cualquier provincia del país como gobernadora? Una persona, como decía Fulvio, con relaciones con el presidente de la República, que si no son fluidas ahora, deberían llegar a ser fluidas en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el gobernador, es, el gobernador o gobernadora es un armador de cosas. Decía Carolina, no tiene presupuesto, no tiene cuarto, solamente gana un sueldo, le dan unos, unos, un dinerito que prácticamente es para, para viáticos y cosas de esas. Pero puede hacer mucho si hace lo que, han, lo que hicieron otros, en sus momentos, y puede tener y tiene una relación fluida con el presidente. Por eso pienso que debe ser. Entre edades que no sean ni muy viejas, como algunas que están ahí, porque, óigame, la edad, pega. la edad pega y el, y la, y la, la, el ejemplo es Siquio, yo no ha arrancado. Y yo le atribuyo eso a su edad. Desde el primer momento en que se hizo candidato, que yo escribí un artículo en el Jaya, lo estoy diciendo. Y si toman en cuenta lo que ha sido la línea... Programada del no. propio presidente electo es sumamente moderno. Y lo de Siquio no es porque. <risa> no, Siquio es, es un político, un politicazo. Pero la edad lo está golpeando. Entonces no puede ser una mujer vieja. Tampoco puede ser una mujer joven. Por eso no me gusta Dorina. Dorina es una muchacha alegre, una muchacha eh, querida de todos, se Proactiva relaciona con de, todo el mundo, eh, activa, qué sé yo. Pero. Emprendedora. Su, su juventud su juventud en esa olla de grillo pudiera de alguna manera traicionarla. Ella está bien para el Ministerio de la Mujer, ella está bien para la CONANI, un cargo en el área jurídica, ella es abogada, ¿verdad? Sí, abogada. Ella, ella es abogada, o sea, algo por ahí, un cargo importante para una persona que representa la juventud de ese partido. Por eso no, no me gusta ella en este cargo. Pero esa gobernadora tiene que ser madura de pensamiento, por eso estoy pensando en alguien de 35 en adelante. Tiene que ser madura de pensamiento, pero también tiene que ser empática para que aprenda a valorar los problemas de la gente. Que no se siente en un sillón, en su aire acondicionado, en esa oficina, escucha una comisión y luego venga la secretaria a echarle eh, eh, ambientador y se olvide de lo que le dijeron esos pobres. ¿Tú ves ¿Eh? cuando tuvo inquieto una gente, ¿tú te estás refiriendo a Josefina Marte o a, a Camilo? Espérate. <risa> no este sé, pero... Por, mi, ¿por, ¿Por qué le tiene que ser anti te, tan anti-chévere? Mira, pero tenía tiempo yo que no sentía como el ánimo de forzar ¿De? Que, sal, que saliera algo. <coughs> pues mira... Fue que, fue que me impulsó. Y es caminar decir, los barrios, doctor. Exacto. Entonces, más social que política. O sea, que vea más la sociedad que le, que le ha correspondido eh, pastorear que el, el tema político. Esto no lo voy a hacer porque no le conviene al partido, porque no le conviene al presidente o porque no nos conviene a nosotros. No. Claro, no puede llegar a extremos porque entonces luego la van a ver como una opositora. Pero que sí sea alguien que le interese. este, este. Y que sea un armador o armadora que una no, armadora y en, en, puede... en, en que la gestión no se vea que está armando una candidatura Exacto. futura exactamente la imagen? La es imagen? ahí pongan la imagen muchachos Vamos a ver. no a mí no me, no no me gusta el oído hay otra A mí me gusta Josefina, ¿saben por qué? Pero porque de la Josefina, porque las dos Josefina tienen experiencia política, la, uh, esa la, fue diputada. Es, es exactamente, la ex diputada. Es diputada. La ex diputada. Y, me gusta porque entiendo que habrá hecho un buen trabajo en su partido. Y, y Camilo tiene no, cara de gobernadora. No, y no, la misma Josefina. No, pero Cam, la, no, Josefina salió muy cuestionada de la, de, de la del ayuntamiento. Ya. Y eso nunca se aclaró, ni ella tampoco fue a los medios a decir, miren, eso es mentira por esto, esto y aquello. Si Usted lo atacan, usted y usted no hizo nada, vaya a los médicos. ¿por, no, ¿Por qué no ir? Ella no dio la cara, por eso no me gusta. Me pareció un acto irresponsable. Entonces. Pero Josefina Marte tiene mucho perfil. ¿Qué tú dices? La, la ex-diputada. ¿Esa es la que tú dices? Esa ah, la, ok. Esa ya. es la que me gusta. Esa es la que me gusta porque madurez es, es una política de experiencia. El que ha pasado por la Cámara de Diputados aprende de política 20 años en 4. <risa> esa es una olla de grillo maldita. ¿Tú ves? Y en, tiene un político al lado medio saramagullón. No, entero, medio no. ¿Entero? <risa> ¿Entero? ¡Adiós! Saludos a José José, Sánchez. José, José, un saramagullón. Eh, ahora, él, José. Él, fue, él fue culpable de algunas cosas de, este, de este pueblo. Bueno, pero... Y nos pero, lo tuvimos que chupar cuatro años. Eh, pero, pero nada, <risa> nada. Mira, mano. la cuestión es que yo pienso que el perfil más adecuado anda por el de esa eh, eh, esa Posible candidata. ¿no? Mira, en el caso eh, de Dorina, vamos a tomar la llamadita y hablar. Sí, Buenos días. Buenos este, días, buenos días, mi querido ¿cómo buenos Estamos regulares. Hoy de acuerdo con, con Amado, que no pongan gente apático ahí. Okay. Que a veces va uno allá a comisiones. Y, y le hacen creer y le anotan y, y nunca más eh, eh, se acuerdan, ¿verdad? Yo, claro. sinceramente, doy testimonio. Laguna de Coto, 500 mil gobernadores han prometido. Voy de acuerdo con la. Hay un caminito de con, nada. Con la chica que, que José Amado está eh, promoviendo. Por, sí, se le ve. Yo la, no la conozco, pero se le Gracias. ve Salud. como un más o menos que es humana. Hay gente. Gente raro allá. Sí, pero, bueno, no, en, como... en el caso de Dorina, pero Evelyn es, es no, simpática. Dorina no. hay alguien que propone aquí a Evelyn, vamos a leerlo más adelante. En el caso pero, de Dorina hay que destacar, eh, Francisito Valgo, una mujer muy trabajadora, eh, conecta fácil con fácil sí. con la gente, Dorina. Sí. Eh, en el caso de su propuesta... No me gusta su demasiado empatía, eso es lo que no me gusta, okay. su juventud, por un asunto de madurez. En el caso, eh, su propuesta, cuando fue ahora candidata a diputada, una muy buena propuesta, o sea, una mujer con mucho espíritu, entiendo la parte que tú dices, la línea, que hay que tener cuidado con eso, eh, del rol y, y esa tal vez simpatía o esa alegría, o querer ser muy, eh, ceder mucho en, en ciertas cosas, tal, por la personalidad que pueda tener, eh, un tanto eufórica y demás, pero de alguna forma también podría ser un contraste con el tema que tenemos ya en la alcaldía de edad y, y una gobernación, porque entonces si sumamos los años y si nos estamos yendo a la edad, serían casi 200. Por eso planteaba, no. tiene que, ser, no, no, porque tiene como que ser una persona. No, no, no, no, no, no, no, no quiero, pero, espérate, porque pero, si no estás mirando. Espérate, sin espérate. ¿Cuántos años sería que tuviéramos Serían acumulando? muchos años, porque Amado tiene un, un tema importante, o sea, le importa sí, mucho el tema de la edad. Qué edad, no, tiene, no. ¿Qué edad tiene Josefina Marte, ¿50, 40 50 y algo? Debe tener una edad ideal para madurar las ideas y los pensamientos. Eh, Esa es una edad sí, ideal sí. para madurar sí, sí. las ideas y los pensamientos. O sea, tú no vas a pensar en 15 o 20 años, tú no vas a pensar como estás pensando hoy. Bueno, entonces no la vida no cambia Exacto, totalmente exactamente. Eh, Vamos, eh, mira. lo aguerrido que tú hayas sido eh, el, el, el, el ministro se ha quedado ahí escondido el ministro porque tiene él no una quiere no, no una puede una no meterse, en meterse mucho en el tema porque tú sabes y eso lo comprendemos no puede meterse <risa> en rojo <risa> así es, pero, pero que ahora se la juegue porque le ahora, ahora lo que yo las las las puedo pies, decir las las es las las que tenemos mujeres muy valiosas y mujeres muy valiosas juegatela y que juntos a ellas eh, esperamos hacer Una gestión de gobernación Ejemplar En favor de la provincia de Duarte y De San Francisco de Macorís bueno. Mira Amado, nos sí. escriben Vamos por aquí Por Whatsapp Iniciamos con el 0627 que dice Dorina eh, Rodríguez Para gobernadora Bien. 0627 plantea Dorina Daniel de los Rieles dice buenos días yo pienso que no se puede relajar ese puesto y para mí que tiene que ser una dama con un perfil intachable eso es muy importante ese punto una dama que su vida la haya dedicado al trabajo productivo y familiar no tiene que ser una militante política.